El objetivo de este vídeo es crear y entender la infraestructura de un proyecto Bootstrap y para ello el primer paso va a ser descargarlo desde la web oficial. La dirección de la web es getbootstrap.com, y aunque ya se nos indica que la versión 4 está en marcha, realmente se encuentra todavía en, en una versión alfa, así que nosotros para trabajar vamos a utilizar la versión 3, que es la versión estable. Así que nos vamos a la opción de descargar y vemos que se nos ofrecen tres opciones de descarga aunque también existe una, una cuarta, una pseudo-cuarta opción, podemos decir, de la que hablaremos posteriormente. La primera de ellas, esta de aquí, es la que usaremos generalmente. Con ella descargamos todos los ficheros listos para usarse, ya preparados para ser incluidos en nuestros proyectos. Y cuando digo todos los ficheros, me refiero a todos los CSS, todas las, las fuentes y eh, todos los ficheros Javascript que, que el propio framework eh, proporciona. No se incluye en este caso ni la documentación asociada ni el código fuente. Como segunda opción, tenemos la descarga del proyecto completo, lo cual incluye, en este caso sí ya, la documentación, pero también el código fuente, código que en este caso está escrito usando las directivas de un preprocesador, en este caso de LES. Esta opción se suele descargar si queremos personalizar Bootstrap, sobre todo para cambiar alguna de las configuraciones básicas que, que el framework trae de serie, o si, por ejemplo, desarrollásemos con LES y queremos tener al final un único fichero CSS que incluya tanto el código de Bootstrap como nuestro código que hemos generado para nuestro proyecto. Por último, y aunque el código de Bootstrap está escrito en, en LES, como acabamos de comentar, es indudable que gran parte de los proyectos que se realizan hoy en día se hacen con SAS, por lo que existe un port del código a este preprocesador. Es decir, que en esta tercera opción estamos haciendo referencia a lo que hemos comentado en la opción anterior, solo que en este caso, en vez de utilizar LES como preprocesador, usamos SAS. Y por último nos queda la, esa pseudo opción que he comentado antes, que eh, no es en sí una opción de descarga, pero sí una opción de uso del framework y que es el uso de un servidor CDN. Es decir, no descargar la librería para el trabajo en local, sino que cada vez que carguemos la página, esta se conecta a un servidor externo que esté optimizado y que permita la descarga de la página con rapidez. Obviamente, esta opción es interesante para entornos de producción, pero para el trabajo local, para el trabajo de desarrollo del día a día, no resulta demasiado práctica. Así que lo que vamos a hacer es irnos a la primera opción, darle a Download, y descargar el código. Bueno, pues aquí tenemos ya el fichero descomprimido y copiado dentro de la carpeta del proyecto. Como vemos, han generado tres carpetas, la carpeta CSS, la carpeta fonts y la carpeta JS. En la carpeta CSS se encuentran los ficheros que forman el núcleo del framework, los ficheros CSS que vamos a poder incluir dentro de nuestro documento HTML y que nos van a proporcionar toda una serie de clases para poder estructurar de una manera sencilla nuestro documento. Aunque estamos viendo que hay ocho ficheros, en el fondo realmente únicamente hay dos, ya que cada uno de ellos se encuentra cuadruplicado. Esos dos ficheros son el bootstrap Zen, que lo tenemos aquí, y el bootstrap a secas. Lo que ocurre es que cada uno de ellos tiene para empezar una versión minificada, que es la que usaríamos en entornos de producción, y además cada una de esas dos versiones, tanto la minificada como la normal, viene acompañada de un fichero .map, que es el que se utiliza en navegadores como Firefox o como el Chrome, en las labores de depuración. Por otra parte, en la carpeta Fonts, lo que tenemos es en diferentes formatos una fuente que básicamente está compuesta de símbolos, de iconos cuyo uso es muy habitual en las páginas web y que en este caso se encuentran incluidos como caracteres de una fuente. Y por último, tenemos la carpeta JS, en la que podemos encontrar tanto la versión minificada como la versión normal del código Javascript que está asociado al framework. Código, que como veremos en un futuro, es asociado al uso de componentes, que son algo así como funcionalidades ya creadas ya desarrolladas por terceros, que podemos incluir en nuestra página web para dotarla de ciertas funcionalidades, ciertos efectos, etc. Bueno, pues una vez tenemos ya definida nuestra estructura básica de trabajo, vamos a crearnos en nuestro primer proyecto Bootstrap que incluya los elementos mínimos que un proyecto Bootstrap debe tener vamos a crear lo que sería el hola mundo del Bootstrap. Y para ello nos venimos a Brackets y nos creamos un fichero nuevo que vamos a llamar index.html. Y como código, vamos a utilizar la plantilla básica que Bootstrap nos incluye en su documentación. Venimos a la página web y dentro de que tiene started, vamos a la opción de Basic Template. Y aquí tenemos el código básico de un proyecto bootstrap. Lo copiamos y lo pegamos. Antes de lanzarlo al navegador y comprobar cómo queda ya simplemente con este código podemos fijarnos en algunos de los elementos importantes dentro de bootstrap. El primero de todos es el uso del tag HTML. Bootstrap funciona apoyándose en HTML5 por lo cual es necesario especificar en nuestro documento que en nuestra página web va a ser un documento de tipo html5 y como recordamos eso se hace con el doctype html el siguiente elemento interesante es el meta donde definimos el viewport ya hemos hablado en otros vídeos sobre ese tema así que aquí únicamente indicar que lo que se está haciendo es asociando al viewport un ancho que es igual al ancho del dispositivo y además forzándole que la escala sea igual a 1, buscando de esta manera que el layout viewport sea igual al visual viewport. Es decir, que el replanteo de la página web se haga sobre un tamaño que sea el mismo que el tamaño de la pantalla. Como recordaréis, esta es una técnica que utilizamos para poder diseñar directamente ya pensando en dispositivos móviles. Y es que Bootstrap, especialmente su versión 3, está enfocado justamente a eso, a tener como punto de partida, como punto principal de trabajo, el dispositivo móvil. Como siguiente elemento, tenemos el enlace justamente a la, a la hoja de estilos de Bootstrap. En este caso se carga la hoja minificada, que en un principio es la más interesante a cargar. Si quisiéramos modificar algo del código de Bootstrap, lo más habitual es descargarse la versión del código fuente, modificar ese código fuente y recompilar con nuestros ajustes, no modificar el CSS, con lo cual habitualmente aquí siempre se carga la versión minificada. Bien, y luego dentro del body lo que tenemos es ya directamente tanto un, en este caso un, nuestro código, ¿no?, que sea una cabecera de nivel 1 que pone Hola Mundo, y luego la carga de los dos scripts en Javascript que no son fundamentales. Y digo los dos porque aunque realmente el que cargamos de bootstrap es el que tenemos aquí abajo, para el funcionamiento de este es necesario el uso de jQuery. Un jQuery, aunque no tenemos en nuestra carpeta de ficheros JS, lo que se hace es eh, realizar la carga desde un servidor CDN, en este caso desde Google APIs. Realmente dentro de una plantilla básica, básica, básica, esto no tendría sentido, no haría falta, ya que no vamos a utilizar ningún componente, repito, si es una plantilla muy básica, pero en este caso Bootstrap ya nos lo incluye porque lo más habitual es hacer uso de estas referencias. Así que bueno, hemos hecho un pequeño repaso de lo que es nuestro documento más básico, así que lo que vamos a hacer ahora es lanzar el navegador para ver cuál es el resultado. Y aquí lo tenemos. A priori no vemos gran cosa, pero a priori sí podemos ver que la fuente al menos ha cambiado. No, no es la típica fuente con serifa que se suele cargar por defecto en casi todos los navegadores.